Hola mis queridos estudiantes de la Universidad de La Sabana, este video es grabado en específico para la clase de Gerencia Financiera, va alineado con el tema de liquidez, pues sabemos que la principal herramienta para gestionar esa liquidez es el presupuesto de tesorería. Lo he trabajado con mucho empeño para que el tema se abarque en su totalidad y pues exista total claridad sobre la clase, eh, que lo puedan desarrollar en modalidad sincrónica y pues que no extrañemos mucho las clases presenciales. Veamos. Primero, decir que un presupuesto es un plan integrador y coordinador que se expresa en términos financieros respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo determinado. El objetivo es lograr eh, los objetivos que se haya fijado la alta gerencia se cuantifica en términos monetarios las decisiones que se vayan a tomar y para poder ver el resultado financiero de forma anticipada eh, de manera que se puedan visualizar los efectos en la empresa y pues esta es una o eso es lo que la hace una importante herramienta de control administrativo por supuesto vamos a tener que apoyarnos en estimaciones y esa es una restricción que nos obliga a utilizar herramientas estadísticas para poder minimizar la incertidumbre, pues el éxito va a depender de la confiabilidad de los datos que tengamos. Muy comunes aquí, por ejemplo, son los modelos de regresión, que decimos que es como la herramienta del administrador, son los modelos de regresión. También es importante tener en cuenta que los presupuestos que hagamos son una herramienta dinámica, que debe adecuarse a los cambios que surjan en el negocio en la industria en un nivel macroeconómico y no solo en el país donde estamos sino también en los países con los que tengamos relaciones comerciales por supuesto toda la información financiera de la empresa está sujeta a estimaciones y es una excelente forma para prever lo que va a suceder con la empresa y si lo logramos o no, cumplir con lo planeado por la gerencia. Y esto nos ayuda a tomar mejores medidas a través del tiempo. Veamos aquí un esquema de lo que es llamado el presupuesto maestro, donde pues, su primera parte está conformada por el presupuesto de la operación, donde encontramos las partidas que influyen directamente en las utilidades de la empresa. Y que por supuesto se desglosan en varios presupuestos más que nos ayudan a alinear esta información. Por supuesto, esto para alimentar y con ello complementar el presupuesto financiero, que no es más que la elaboración de los estados financieros proyectados y que deben reflejar los resultados que la, que la administración quiere lograr según lo que se haya planeado. En este caso, y dado que en este tema nos interesa gestionar la liquidez de la empresa, vamos a trabajar únicamente sobre el presupuesto de tesorería. Ustedes se dirán, pero no lo veo en toda esta maraña de presupuestos que nos ha construido aquí la profesora. Pues bien, resulta que el presupuesto de tesorería es el mismo estado financiero al que conocemos como flujo de efectivo o también llamado flujo de caja. Solo que en este caso trabajamos una proyección sobre lo que se espera suceda con los movimientos de efectivo y va preparado en periodos menores al año. Es decir, periodos mensuales, semanales, incluso pueden ir en términos diarios. Dado que entre más corto sea el periodo que usemos, mayor precisión vamos a tener en los resultados. Y esto nos va a ayudar a tomar decisiones más acertadas y precisas respecto a las necesidades de la empresa. El presupuesto de tesorería es importante dentro de la gestión de liquidez, dado que se pronostica en él las entradas y salidas de dinero anticipando así los déficit o los superávit efectivo. Por supuesto, esto nos va a ayudar a planear la inversión de esos superávit y la recuperación u obtención de los déficits. Dentro de los objetivos del presupuesto de tesorería encontramos 1. Detectar los déficit y superávit con sus montos. Por supuesto, más allá de saber si tengo o no dinero de más, requiero saber cuánto es el dinero que me falta o cuánto dinero dispongo en cada fecha el segundo es determinar si las políticas de cobro y pago son óptimas recordemos aquí las necesidades de financiación o los excedentes que se generan con el ciclo de conversión del efectivo que vimos en detalle en clases previas y que están íntimamente relacionados con estos plazos y con esa necesidad de efectivo tercero determinar si es óptimo el monto de los recursos que se invierten en la empresa para determinar si existe sobreinversión o subinversión cuarto nos ayuda a fijar la política de dividendos en la empresa. Esto es, si es posible repartirle utilidades del negocio a los dueños de la empresa, qué porcentaje de utilidades podríamos dedicar a ellos y cada cuánto tiempo lo podríamos direccionar. En el quinto punto nos ayuda a determinar si la estrategia de financiación es adecuada, pues cualquier crédito que se tome deberá ser devuelto al acreedor y por tanto es importante saber si tendremos o no el efectivo suficiente para responder. Sexto punto, también nos ayuda a determinar si los proyectos de inversión son rentables, pues nos generarán efectivo suficiente para sostenerlo, aunque este punto lo complementaremos en mejor detalle dentro del tema flujos de caja libre. La estructura del presupuesto de tesorería, como decíamos, es similar a la estructura del flujo de efectivo. Así que de igual forma es recomendable separar dicha información en actividades de operación, de inversión, de financiación, pues esto nos sirve para analizar cada una de las partidas encargadas de tener dinero en la empresa. Por supuesto le sumamos la caja o el efectivo con el cual iniciamos operaciones en el periodo y esto nos da por resultado la caja final o el efectivo que tendremos al finalizar el periodo que estemos evaluando. Si es positivo eso será el dinero que tendremos en excedentes, es decir, un superávit. Y si es negativo, eso significa que para dicho periodo no tendremos los recursos suficientes para cubrir las operaciones que nos proponemos. Y esto es lo que llamamos los déficits. Eh, miremos entonces en detalle cada uno de estos componentes. El primero son las actividades de operación que se relacionan con la producción y venta de bienes y servicios, los costos y gastos incurridos en el funcionamiento de la empresa, los ingresos y egresos no operacionales que tampoco hacen referencia a actividades de inversión y los impuestos de renta causados durante el ejercicio. Por tanto, también se refiere a las acciones que participan en la determinación de utilidades. Compromete así entonces la cuenta por cobrar, los inventarios y las cuentas por pagar. Para proyectar las actividades de la operación, al igual que en el flujo efectivo, también existen dos métodos, que es, conocemos uno como el método directo y el otro como el método indirecto. El método directo, este consiste en rehacer el estado de resultados, pero vamos aplicando los movimientos que realmente se van dando en términos de efectivo. Ahí les dejo un ejemplo que tengo en mi libro Guía del Gerente Financiero, sobre la información que se hace de Colombina. ¿vale? Por otro lado está el método indirecto, que parte de la utilidad neta del estado de resultados, para luego proceder a depurar hasta llegar al saldo de efectivo que hay en las cuentas de la empresa. Entonces les pongo aquí un ejemplo del flujo de efectivo de la empresa Colombina. El segundo componente del presupuesto de tesorería son las actividades de inversión se registran en las actividades de inversión las acciones que tienen efecto principalmente en los activos no corrientes tales como propiedad planta y equipo e inversiones permanentes es por ello que se dice que las actividades de inversión son aquellas que afectan a los movimientos de efectivo relacionados con el activo no corriente por último están las actividades de financiación se registran aquí los ingresos y egresos por actividades de financiación, como son los desembolsos de los créditos, los pagos de las cuotas, los aportes de los socios, los pagos vía dividendos. Por supuesto, y dado que el presupuesto de tesorería registra al finalizar una caja final, probablemente se estén preguntando pues, cuánto dinero debemos mantener en esa caja final. Así que veamos algunas estrategias relacionadas con ese salto. El efectivo que deseamos mantener en la empresa son recursos cuyo costo de oportunidad debe ser justificado. Recuerden que no es bueno estar sin dinero, pero puede ser también muy malo mantener excesos de efectivo. ¿no? Pues Colchón Bank no da rendimientos. El dinero quieto pierde poder adquisitivo producto de la inflación. Así que la idea es encontrar un punto medio donde no tengamos faltantes de efectivo, pero que mantengamos el dinero produciendo rendimientos tanto como sea posible. Tengan en cuenta eso sí que los principales motivos para tener efectivo son 1. El balance por transacción, es decir, el dinero suficiente para cubrir las necesidades del día a día. 2. El balance por precaución, que sirve para cubrir cualquier imprevisto que se presente, Dado que no sabremos cuándo sucederán, el ideal en este caso es tener alguna línea de crédito que nos ayude a cubrir esos imprevistos y mantener el capital propio generando rendimientos. Tres, y por último, tenemos el balance por reciprocidad, que sirve para cubrir cualquier requerimiento que nos hayan hecho los acreedores. En algunos casos, las empresas asignan este balance a dinero disponible para realizar especulaciones. Como por ejemplo, compra de materias primas en exceso, eh, de las cuales pues sea posible prever escasez, o también si hay previsión de un incremento en las tasas de cambio que haga que esas materias primas se pongan muy costosas, entonces pues se podrían adquirir en exceso en un momento del tiempo. Cada empresa pues debe determinar lo que necesite acorde a los aspectos relacionados con su operación y las relaciones comerciales que tenga para hacer la asignación de ese balance. Probablemente en este punto ya está claro para qué necesitamos el efectivo y que es necesario encontrar un punto medio donde no nos falte efectivo, pero tampoco lo tengamos en exceso malbaratándolo, arriesgándonos a pérdidas por robo o sencillamente a la pérdida del poder adquisitivo. Pero, ¿cuánto efectivo debemos mantener? ¿Cómo podríamos calcular un óptimo al respecto? En esto, las empresas establecen la estrategia que les sea más fiable eh, para llegar a ese óptimo. Algunas mantienen un porcentaje del pasivo corriente. Según los estudios realizados por Ortiz Anaya, algunas empresas colombianas mantienen un 10% de ese pasivo corriente. Otras empresas calculan un determinado número de días en gastos desembolsables que se pueden presentar. Entonces calculan cuánto se necesita en promedio de diario y lo multiplican por 8 o 30 días o incluso más dependiendo la seguridad que exista sobre las entradas de efectivo en el negocio. Y entonces ahí tienen o aseguran tener un dinero disponible para poder solventar ese gasto. Cuando la empresa ha mantenido un comportamiento histórico bueno en su relación de efectivo, es posible también utilizar análisis de regresión, usando por ejemplo las ventas como variable independiente y el efectivo como variable dependiente. La variable independiente también podrían ser los gastos o el pasivo corriente aquel factor pues, que mejores resultados pueda darle a la empresa. Por último, una opción que recomienda el autor Ramírez Padilla en su libro Contabilidad Administrativa es la construcción de un modelo matemático que integre el binomio costo-beneficio. Digamos que cada empresa realizará aquella estrategia que mejor se adecue a las necesidades de la empresa y con el seguimiento que se haga se pueden realizar ajustes sobre la política que se asigne. Dicho seguimiento a los saldos de tesorería se pueden realizar con la información histórica. Es decir, aquí ya no tendremos un presupuesto, sino la información real de lo ejecutado hasta el momento. De esta forma, analizando la antigüedad en los saldos por pagar a proveedores, si encontramos retrasos en los pagos, claramente tenemos una mala gestión de efectivo y necesitamos mayor superávit para cubrir las transacciones del día a día. También se puede evaluar el costo de los préstamos solicitados en momentos de escasez, pues si tenemos que acceder a costos de financiación demasiado altos, eso significa que no planeamos muy bien nuestras necesidades o incluso nuestro balance por precaución, pues hemos tenido que salir a financiarnos a altos costos cuando es perfectamente viable y necesario mantener una buena relación con los bancos y tener créditos de disponibilidad inmediata que nos ayuden a cubrir esas dificultades. Recuerden aquí que las tasas de interés se hacen más altas cuando mayor es la percepción de riesgo que se tenga. Así que hacer estas solicitudes en épocas de estabilidad es una estrategia financiera que nos ayuda a mantener mejores opciones de financiación. Por último, es posible calcular la relación entre el costo de mantener el efectivo con el total de efectivo utilizado. Entonces, un ratio costo de mantener el efectivo dividido efectivo utilizado nos va a decir por cada peso usado cuántos costos estábamos asumiendo. Para finalizar, decir que toda la bibliografía utilizada para esta presentación fue obtenida en los textos. Bueno, el mío que está en periodo de edición para salir en 2020 en coedición con ECOE y la Universidad de La Sabana el libro de Héctor Ortiz Anaya y Diego Ortiz Niño, llamado Flujo de Caja y Proyecciones Financieras con Análisis de Riesgo, de la Universidad Externado de Colombia, eh, y el libro eh, Contabilidad Administrativa de David Ramírez Padilla, de la editorial Magrau Gil. Por supuesto, todas las imágenes que se usaron fueron compradas por mí mediante suscripción a FreePic en freepik.com.